Bienvenidos a todos a la página web de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Hoy eh, hemos lanzado la sección de educación, una sección en la página web dedicada a oportunidades para todos los uruguayos para estudiar en los Estados Unidos. Esta sección de educación eh, va a incluir todo tipo de becas, de oportunidades de posibilidades de estudio en los Estados Unidos, incluyendo eh, oportunidades bajo las becas Fulbright, que son la, las becas más importantes que tenemos, pero también va a incluir otras oportunidades de estudio de largo plazo y de corto plazo. Esta iniciativa y todo lo que incorpora las oportunidades de educación que, hemos, que ustedes van a poder eh, leer en la página eh, son parte de, nuestra, parte de nuestro esfuerzo de incrementar el número de uruguayos, el número de uruguayos que, estude, que estudia en los Estados Unidos. Nosotros, eh, el, el presidente Obama, lanzó una iniciativa que se llama 100 la Fuerza de 100.000 en las Américas. El, el concepto es poder... Eh, crear intercambios importantes entre jóvenes estudiantes de los Estados Unidos y jóvenes estudi y estudiantes eh, de, de, la, de América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos. La idea es que 100,000 latinoamericanos y caribeños estudien en los Estados Unidos y que también 100,000 eh, norteamericanos estudien en las Américas. Nosotros eh, creemos que ese tipo de contacto y ese tipo de intercambio educativo y de aprendizaje puede incrementar este, el desarrollo y, obviamente, también establecer vínculos importantes entre los países. Eh, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de poder incrementar el número de oportunidades y becas disponibles hoy, acá en Uruguay. Estamos viviendo un momento importante en términos de las oportunidades que existen. Hoy tenemos más becas que nunca. Entonces, por eso eh, hemos decidido organizarlo todo en esta página y ponerla en la página, eh, en la sección muy particular llamada educación entonces le pido que por favor eh, estudien las oportunidades que existen y que apliquen y que apliquen y, y, y que vean este, qué posibilidad existen de, de que existe para poder eh, visitar mi país y poder aprender y estudiar allí eh, nosotros este, dado nuestra experiencia creemos que el estudio eh, en los Estados Unidos puede abrir muchas puertas para muchas personas y eh, puede desa desarrollar vínculos importantes y a largo plazo. Creemos que puede lleva llevar a más países... Eh, que puedan entenderse más y desarrollar. Eh, no beneficia a nosotros porque no trae a los Estados Unidos, no trae estudiantes y personas que, que estudian y que traen con ellos su experiencia y su inteligencia. Y obviamente en los países de América Latina y el Caribe y un país como Uruguay, obviamente también trae, le trae uh, esa, ese, esa, ese estudio y esa experiencia y también ese aprendizaje que es muy particular e importante. Entonces le doy este, la, la, la bienvenida a la página y a la sección de educación y le pido que, que por favor aplique. Eh, muchas gracias y le deseo mucha suerte.